Hola, soy Arnaud, enólogo de la Viña Orfiel. Hoy te quiero presentar un vino de la línea Armalor, un Carmener, hecho de uva orgánica. Es un vino fresco, un vino jugoso, con toque a pimentón. Este Carmener acompañará perfectamente todo tipo de plato condimentado, como pastel de choclo, como empanada de pino, comida típica chilena. Así que disfrútenlo.